Vamos a los pies de la Sierra de Arcos, donde finaliza el Sistema Ibérico y comienza la Depresión del Ebro. Un lugar especial por su fauna y flora y también por estas aguas subterráneas que modularon el Barranco de Valdoria. En el inicio encontramos la presa, la cual nos da acceso a la vía ferrata, a partir de la cual encontraremos lugares maravillosos como la Cueva Negra, el Rincón del Gorgo .de la Silleta, el que nos abre unas espectaculares vistas a todo el Valle del Ebro.